De verdad. Muchas gracias. Pues señores, eh, no sé si antes eh, lo hemos hablado aquí con los presentes, pero ¿la belleza sabías que se puede medir Se me ha quedado mirando a alguien en el pasillo para llegar al ¿Sí? plato y dice, ah, muy bien, las gafas armonizan. Digo, pero ¿quién eres? Ese alguien era Diego, ¿no? Y es Diego que se encarga precisamente de eso. De... Bueno, pues eh, nos tiene que contar Diego qué es eso de la proporción áurea. Es. Te lo voy a contar, Susana, y de hecho quiero que se quede, si, si no les viene mal, eh, un axugalde también. Y Olivia, que se queden, por favor, porque vamos a intentar también hacer la prueba con ellos. Y vamos a subir un poco incluso el listón de lo que tenemos aquí, ¿vale? Sí. Estamos con Santi García Cremades. Santi es matemático de la Universidad de Ense Cómo estás, Santín? Te digo muy gracias por acompañarnos. Hoy vamos a medir, Susana, quién es el político más guapo y también vamos a medir quién es el colaborador más guapo de este programa. Y lo vamos a hacer con matemáticas, que es como lo haces tú, a sí. través de la proporción áurea, Santi. Sí, sí, cuando dices bello, belleza, guapo, eh, y eres sensibilidad, yo digo, no vengo aquí a que hacer amigos, pero vamos a hablar de matemáticas, es guapo matemáticamente hablando. Vale, guapo matemáticamente hablando. Bien, vamos a empezar, si te parece, Santi. Para empezar, para la gente que desconozca qué es esto, ¿qué es la proporción áurea? Déjame que pongamos una imagen, por ejemplo, de la Mona Lisa de Da Vinci. Sí, señor. ¿Vale? Entonces, aquí es la primera vez que se habla de proporción áurea. Bueno, ya venía de los griegos. Ya venía de de hecho, Fidias hacía todas sus obras de arte con la proporción áurea, le llamaban el número divino, la proporción divina. ¿Y qué es? Y le consideraban que era una proporción que tenía un especial valor matemático. Ajá. Entonces decían, es un, es un número, lo primero que hay que decir es un número, aparece ahí en la esquina, este 1,618. ¿1,618? Es un número 6. entre 1 y 2, Muy un número que dice 1, y además tiene infinitos decimales, no termina en 8, pero bien. lo redondeamos en 1,618. Y es una, una proporción que distribuye en diferentes segmentos. Por ejemplo, ahí vemos la nariz, vemos la la barbilla, vemos la boca, sí. vemos los ojos, la cabeza. Y todo tendría que ver con este número, está relacionado, todos los segmentos. espaciado, todos los segmentos. Eso ya lo hizo Da Vinci en su momento, Eso es. para conseguir la belleza. Eso es. Y ahora, si os parece, compañeros, vamos a aplicar esta fórmula matemática con nuestros políticos. Santi, vamos a empezar. Tenemos aquí un panel de políticos y vamos a empezar con el primero. A ver, ponme el primero sí. y la primera proporción áurea va a ser para... Vamos allá, a ver. ¿Me he aquí la regla para medir, claro que Muy sí. Muy bien. Pero lo tengo ya medido de casa, ¿eh? como, como veréis, tenemos la nariz, por un lado tenemos la boca y tenemos los ojos. Vale, muy bien. Tenemos, por ejemplo, aquí, aquí al, presidente, ¿no? al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la imagen aparece fijada una, una medida que es el 100% que es la nariz. Vale, esto de aquí es el 100%. Entonces, la anchura de la nariz va a ser nuestra medida X, la que sea, la bien, que tengamos bueno. nuestra nariz. Y si multiplicamos esa, esa medida por 1,618, el número aureo este, Ajá. debería ser la anchura de la boca, de la comensura de los labios. Ah, entiendo. Y vemos que este reconocimiento facial dice, pues mira, el labio termina aquí y empieza aquí. Bueno, con ¿no? razón dicen que, que es tan guapo, claro. Y de sí, hecho, es aquí... Es amanece... hablando. Eh, pretty, vamos. Eh, es guapo, es guapo. Vamos a por, a por... porque además esta aplicación, digamos, te va a decir quién es guapo, quién es normal y quién es feo. Qué cruel. Según es ese aplicación. número. La verdad es que el número a veces te da cosas desagradables o cosas agradables. Vamos a, ver otro, vamos a ver otro político. Vamos al siguiente. Este era Pedro Sánchez y vamos a ver... A ver, con la aplicación tenemos a Pablo, Pablo Casado. Pablo Casado sale normal. 7,07, nos sale normal. Entre 7 y 8 te sale normal, porque 0 es imposible sacar. Pero Debería... también es verdad que él al estar girado puede ser que haya variado un poco. Claro, esto del reconocimiento facial tiene problemas, tú buscas Pablo Casado de frente y no hay muchas, a lo mejor es que ya sabe que, que no es muy áureo no lo sé, eso habría sí. que verlo. Pero bueno, la comisura de los labios, como veis aquí, falla un poquito. No coge la comisura porque el reconocimiento facial, claro. es un algoritmo, una inteligencia uh -huh. artificial y no es perfecta. Bueno. Pero hemos dicho, el 1,618, eh, esto multiplicado para la boca y la boca se multiplica por 1. ...1,618 y tiene que salir la anchura de ojo a ojo. Uy, ¡Qué complicado esto! Y esto, esto? es lo que tiene que salir. Bueno, si no sale eso, pues Vamos no a hacer, audio. Vamos a agilizar un poco, si te parece, sí. para conocer a todos los políticos... ...porque también tenemos que ver a los colaboradores del programa. Yo ya los he visto, por cierto. Y, aquí y Susana, tenemos... ya te he visto. A ver, sale torcido. No sale ugly, no sale feo. Menos de 7 sale feo. Seis Según 0, la proporción aurea, sí, sí, digo, no pues hay sensibilidades. Una persona que tiene una gran proporción claro y, a primera vista. ¿no? Hice, pero... hice otra prueba de frente y salía con una puntuación mayor. O sea, Por eso digo que hay gente que se cabrea y dice... Oye, yo no salgo me como has dado yo la, me esperaba. Me has, dado, me has dado justo esta, la del 6,08. La primera que hice Vamos a no venga, soy... vamos a ver. Inés Arrimadas, vamos a ver a Inés Arrimadas... No, a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, Pablo Iglesias sale normal. Normal, 7,35, tiene bastante... Vemos entre nariz y boca, pues se, se distribuye bien. Y después entre los ojos también, pero los ojos parece ser que no encajan en la proporción auria. Venga, vamos a por otro. Creo que tenemos ya, si no me equivoco, a Inés Arrimadas, que <risa> aquí 7,68 nos sale normal. Inés, y tú ves la foto guapísima? y dices, guapísima, no puede ser. Pues uh -huh. es que estamos hablando de proporciones audio, ya digo. Ya. Hemos dicho nariz, boca y ojos, pero también hay otra más, sí. que es Mentón con la altura total de la cara, uh -huh. es decir, del mentón a la nariz, y la altura total de la cara y también la altura de los ojos. Hay diferentes proporciones. O Sati, déjame que pasemos de los políticos, porque como. Eh, que pasemos en este caso a otra serie de personajes, que en este caso son los presentadores y colaboradores de este programa. Bueno. Te parece? ¿Vale? Vamos a ir rápido también, porque queremos conocer su proporción, Aurea. Vamos con el primero. Son todos muy guapos, ¿eh? A ver, claro. Tú te ah, mira, este soy yo, perfecto. Yo claro, tengo claro. un, un 8,09. ¿Por pues, pues eh, eso te la eh, 8,09. <risa> <risa> no, pero escucha. A ver, no, no te la mandemos no ¿eh? ¿Cómo ¿Sí me parece, Diego? ¿Cómo me parece? ¿cómo ¿Cómo me me me parece? Bueno, te ah, ha retratado, Diego, te bueno, ha retratado. Hablemos ¿Sí? de bueno, mí. Ahí vemos que tiene más de 8, pero sí, 8, 8, hay todavía números por ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay? 8, 8 más de 9, hay más, ¿eh? Hay más, vamos a ver otro, venga, vamos a ver otro. Hay más aurios aquí en este programa. A ver, tenemos Alfonso Egea, vaya, vaya, Alfonso Egea nos ha salido. No lo 624, él ya lo sabía, eh, de todas formas, hemos hecho varios intentos, pero la proporción nos quedaba descuadrada. Yo ahí no tengo nada que ver, el número aurio es de la aplicación, de la aplicación. Vamos a ver otra, a ver, vamos a ver a Nati. So bad. So bad. So bad. 7, 723. está mal, no está mal. No. Normal, normal, normal. Vamos a ver otro. A ver, ¿a quién tenemos más por aquí? Venga, pónmelo, chiquitín. Vamos por aquí, porque tenemos... ¡Hombre! A Gonzalo Van 7,22. Gonzalo Van 7,22, normal. Es verdad que Gonzalo es un, es un tío guapo, ¿eh? Es un tío sí, sí, guapo, sí. hay que decirlo. Pero a lo mejor Mira, en no esta sabió. foto mm, se le ha desproporcionado un poco, no La sé. proporción divina no, no la tiene dentro, Venga. no sé por qué. Vamos a ver otro. Tenemos a... ¡Claro! ¡Susana! Oh, es Susana Griso! ¡Oye! Oh, yeah. no. Tengo que decirlo bastante, en los colaboradores. Pero tengo que... Decir? ¿Qué has leído de una buena? Pizzo, es? que esto lo has hecho tú y, claro, lo has puesto en Twitter. Siendo científicos, habría que hacerla muchísimas veces para los ángulos diferentes, sopesarlos o sea, y hacer una media. Sí. Tengo que decir que Susana me salió en un 6 y pico y que esa no se la mando porque si no, no... ¡Oh! O sea, que, que eso no se preocupa. Listo, has visto puta, has que lo has hecho. Pero bueno, 8,73 por ahora iría a la cabeza Susana máximo, Mariso. Eh, máximo. Vamos a ver quién más lo tenemos tío. por aquí, colaboradores, a ver... ¡Hombre, Rubén Amón! Oh, ¡Rubén Amón! ¡Qué cogecesa! Pero no, ¿sí? no, no qué foto es esa tí, No sabemos de dónde hemos Hay que decirlo Porque no aquí está no, no, un no, par de no, críos Si sí, el Mar, canon de oye. belleza digo ¿Vale? revuelta. Vamos a ver otro Venga Es que sí. gente, no te oigo desde aquí Rubén A ver Claro que no me oigo no. no. Cristina Fernández Muy bien Muy bien este estudio Muy no. Cristina. Perfecto Todo esta cosa maravillosa Vamos a por otro A ver quién más tenemos por aquí Ángel Antonio Herrera Los mozos Sí señor Ángel Antonio Herrera 24, Oye Ver, muy es bien, es muy importante guapo. destacar eso, que, que mide la proporción de la cara y la, la distribuyen de dos, de las cejas a la nariz sí. y la nariz a la maravilla. ¡Qué maravilla! Sí, Entonces sí, te sí, dice, sí, sí. debería ser 50-50. Y, y bueno, yo siempre he dicho, dicho que tienes una proporción áurea, Ángel <ríe> Antonio, maravillosa. Sí, no y sé radias, áurea. Eh, sí. Vamos a ver más, tenemos algún colaborador más, a ver si tenemos a alguien más, por casualidad. Este es el resultado final. El resultado final es en primera posición Susana Griso. ¿Lo puede calcular sobre la marcha? Porque has dejado aquí a Olivia y a Unax, no sé si... Mundo, pero claro, sí, pero sí, se puede, se puede, se puede. No, no, Que, es un que no, lo no, no, no, y, y luego ya vamos vamos a hacer Bueno, ya para que os quedéis con las proporciones, ¿quién ha ganado? Ha ganado Susana Griso, que está por delante, atención, del presidente del gobierno, y Pedro Sánchez. ¡Ojo! <risa> Dios, delante de la Mona Lisa, de la obra sí. de, de David. ¡Delante de la Mona Lisa! Sí, sí, eso, sí, no, Cristina Fernández, Ángel Antonio Herrera, luego ya un servidor Qué y raro. luego ya pues el resto. no sí, eh, muy, muy Esta atrás. proporcionaría, Susana, ¿qué te ya, parece? Ya, ya, ya, ya. Bueno, hay un poquito aquí de trampa. En una foto anterior salía un 6. <risa> te agradezco mucho que la hayas cambiado. Bueno, ¿se podía hacer sobre la marcha o no, Fernando? ¿Has ¿Habéis capturado a Unax? Sí, ¿habéis capturado a Unax? ¿No? La no? Foto ah, ahora lo hacemos, no os preocupéis. Pero desde aquí te bueno. tengo que decir, Susana, muy rápidamente, yo ya he visto la serie, ya sabes que soy muy seriéfilo, la serie es una auténtica maravilla, es de lo mejor que he visto. Tengo que felicitar, por cierto, a Unax porque cumplen 20 años de una de las películas más maravillosas que es Bailame el agua y desde aquí te felicito porque me marcó eh, muchísimo y me encantó y, y, y felicidades por este gran trabajo porque de verdad que no os lo podéis perder, es una pedazo pues, de serie. ¿eh? Pues eh, Unax y Olivia, os prometo una cosa que vamos a capturar vuestra imagen y os haremos llegar el resultado Perfecto. Ey, tan pronto podemos auris.